Un hombre denunció este viernes que fue golpeado por un primo suyo que lo acusa de sustraerle varios electrodomésticos de su residencia en la comunidad Las Guasmas de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Yo estaba en mi casa acotado, acabándome de levantar la hora casi, eh, llega un primo mío y me dice que se le pidió la televisión y que se le pidió el radio, que se lo busque y lo que me entró a palo. Yo lo que quiero que que me den banda porque que yo he tenido problemas y yo he cogido cualquier naranjita cualquier poquerita. Pero yo nunca me he metido a casa. Yo quiero que me den banda, eh, que yo no sé de, de baña de robo. En la guaso, en la calle di Dije que me ser siendo sin, sin, no mentira. Yo ni sé entiende ni vive ni nada. Primo mío, hijo de Lita. Yo lo que quiero es que me den banda, o que hagan lo que van a hacer, porque que, si yo no sé de algo, yo llegué a las 10 de la noche, y me levanté casi ahora, no sé de tanque, ni sé de televisión, ni sé de nada, ve lo que me hizo. NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco